Con ayuda de la mariposa, podrás montar nata o claras de huevo de forma rápida y sencilla. Simplemente selecciona la velocidad 3 o 3,5. Es muy práctico y todo se hace en el mismo vaso. Consigue una nata montada perfecta con tu Thermomix. Montar.